prislines de todo el mundo os está hablando en directo Luis desde Madrid el cuarto día ya de cuarentena encerrado eh, estamos en la reunión que hacemos todos los prislines mm, hoy he ido por primera vez al supermercado he ido con un tapabocas con una mascarilla y desde luego la sensación no era como antes yo voy cada semana compro la comida que como cada semana y yo antes iba tan tranquilo y hoy ha sido la primera vez que he salido y para ir al supermercado vamos aparte de cuando salgo para pasear aquí sí y era una sensación bastante incómoda porque cada vez que tenías que te venía una persona y, y te dicen que tienes que estar a, a un metro por lo menos y claro lo intentaba tener vamos ahora ahora os lo comento más bueno que os quiero decir que hacemos esta reunión todos los días a las 9 de la noche a las 21 horas hora de madrid vale Esto, lo, de momento la voy a hacer todos los días para estar con vosotros en estos momentos que es cuando más nos necesitamos aquí cada uno nos da su opinión y, y bueno pues vamos a pasar ya siempre emitimos en vivo por cierto entonces el que quiera participar viene en el chat eh, preguntando en el chat de youtube pues ya sabe que se suscriba con campanita que siempre emitimos en vivo y el que quiera aparecer en las emisiones estas que se descargue la aplicación de zoom que debajo del vídeo la he dejado ¿Vale? Es gratis todo y así en el de mañana o en el de pasado puede participar. Bueno, vamos a empezar. La primera que va, que va a participar es Marian Pérez, que es esa chica que veis ahora en pantalla. Y, Hola. Y nada, Marian, yo te pido, preséntate, dinos dónde estás y empezamos la reunión, lo que tú quieras ya comentar. Listo, Luis. Saludos a todos los PRILINES. Yo me encuentro en Colombia, eh, una ciudad que se llama Neiva. Eh, pues es primera vez que estoy en este, en este Zoom, en este video, pero pues contenta, es, he visto tus videos, he seguido por, por Telegram, los chats, y bueno, hoy, hoy con ustedes acá. Quiero comentarles pues que aquí en Colombia nos tienen con, con aislamiento en la casa, aquí en la ciudad, en Neiva nos tienen con toque de queda a partir de las 8 de la noche, hasta las 5 de la mañana, no puede salir nadie. Anoche fue la primera noche y las patrullas de la policía pasaron con su sirena, con sus luces, advirtiendo pues, que ya nadie en la calle, las personas que, que se encuentran en la calle pues las, las detienen, les preguntan pues, qué motivo tienen para estar por fuera de su vivienda y eh, pues por ser la primera noche los dieron de, les permitieron, eh, regresar a sus viviendas y que en 20 minutos volvieran a hacer ronda para ver a quién si estaban ya en sus respectivas viviendas. Qué fuerte, eh, ¿no? me, me, perdona que te sí. interrumpa, ahora sigues, Marian, pero me estoy quedando alucinado, aquí en España, a ver, no nos dejan salir, pero si yo, por ejemplo, quiero pasear al perro a las 3 de la madrugada, lo puedo pasear. Aquí solo nos dejan salir para pasear al perro, para ir al médico para ir a la farmacia para comprar comida y para ir a trabajar el que no puede trabajar desde casa ahora toque de queda no nos ponen a vosotros entonces sí. si sales por la noche en sí, bueno. de 8 de la noche a 5 de la mañana eh, pues la verdad se sintió una tranquilidad porque yo vivo sobre una avenida principal y pues se sentía mucha paz mucha tranquilidad porque no había pues el tráfico de carros ni motos ni nada eh, y lo otro que noté esta mañana, que desde ayer que salí, es que se había, se había ya iniciado el pánico. Había gente en los fruver, en los supermercados, haciendo cola para entrar. Gente saliendo con cajas, con bolsas grandísimas de, de mercado, de provisión, porque entramos ya en pánico. Pues yo personalmente no pero la ciudad sí, y esta mañana igual había una fila como de unas 30 personas con sus carritos esperando para entrar al Fruber, para hacer sus mercados, que, porque se ha infundido mucho que van a poner cuarentena, entonces pues la gente se está preparando, pero pues oficialmente no lo han decretado, solamente por recomendación, estar en las casas, no permiten pues la salida de adultos mayores, los adultos ni siquiera sentados afuera, porque a veces ellos estaban acostumbrados a, a, pues, a sentarse en afuera en su casa, dentro de su verja, de su reja, pero nada, únicamente dentro de las casas y, el, y normal, están trabajando, se ve el tráfico de servicio público, taxis, carros particulares movilizándose, o sea, restricción de día no hay, hay solamente de noche. Ah, pero entonces, o sea que eso, de, día, de día sí que podéis salir, entonces. Sí. Normal. Pues qué, Normal. qué, qué, qué contrasentido llueve de verdad. Sí, no lo entiendo. Sí, Porque si se supone que tenemos que estar separados es para parar la, eh, eh, que nos contagiemos todos. Esto es como si allí en Colombia, ¿vale? O sea, por la noche no os podéis contagiar, pero por el día podéis contar siendo? Y otro ¿Tú, es pues ¿Tú que... qué opinas? Mariam, ya que tú eres la... No, sí, no, o sí. sea, es contradictorio porque, bueno, los colegios, las universidades públicas, privadas, todo está parado. Eh, las universidades pub... eh, privadas, perdón, están dictando clases virtuales a sus alumnos y los colegios sí totalmente parados los estudiantes. Entonces dice, dice que el gobierno que esa prevención de noche es porque pues la gente no toma conciencia sino que salen pues a, a sitios, a parques, a jugar, a, a canchas, a compartir deporte, entonces que, que se tienen que estar en casa, pero normal, normal hay tráfico, hay gente yendo a trabajar, los bancos, esta mañana noté que en el banco estaba restringiendo la entrada a las oficinas, entraban solamente a cinco personas para que los cajeros y los asesores bancarios atendieran, había un agente de policía, restringiendo la entrada a medida que iban saliendo, permitían el nuevo ingreso, pero normal, normal está la ciudad, o sea, solamente eso, que ya la gente entró como en pánico, Creen que van a poner en cuarentena, igual que está en Europa. Es que, eh, eh, perdona que te corte un momento, Marian, eh, lo ¿sí? van a hacer, pero es que yo creo que esto, si lo haces, lo haces bien, y si no, no lo hagas, pero es que si lo haces a medias, aquí pasó lo mismo, lo empezaron a hacer a cachitos, de hecho había una manifestación, siempre lo digo en todos los vídeos, el 8 el 8 de marzo, y dijeron sí, sí, podéis ir a la manifestación. Y ahí, ahí ya se contagió a lo bestia. Estoy, porque es que, como esto no tiene síntomas en los primeros cinco días, ahora de, dos días después nos pusieron en, en cuarentena. O sea, hace sí. dos días podéis ir a la manifestar o juntaros ahí cientos de miles, no pasa nada. Y dos días después, todos en casa. Mira, eso lo hacen diez días antes y ahora tendríamos la mitad de la mitad de la mitad de los casos. Porque esto es como la mala sí. hierba, hay que cortarlo cuanto antes. ¿Qué pasa? Eh, lo que me estás sí. contando en Colombia, pues mira, que lo, os pongan en cuarentena desde el minuto cero, cuanto antes mejor, porque luego antes lo vais a cortar, porque esto va geométrico. Eh, si sí. ponen en y eso es a cachitos pues pues yo creo que el efecto no es el mismo pero da, da tu opinión maría no sí estoy de acuerdo porque esto es un eso es exponencial empieza uno ya luego hay diez hay cien hay mil y así vamos así es. Eh, abarcando la población Aquí, no, dicen, ¿dicen la, la, la informe no, no interpreta de si te reúnes por la noche o por la mañana. No, nada. <ríe> el virus no, sí, de verdad, el virus no va a tener en cuenta nada, nada. Nada si es diurno o nocturno. Exactamente. ¿sí? Igual los portadores están. Pero pues son cosas que el gobierno saca. Eh, lo otro es que han prohibido eh, en las motos el parrillero, o sea, la persona que los acompañe Solamente una persona, el conductor que va en la moto. Y, pero el servicio público yo veo colectivo está sin sí, normal la gente ahí termina, eh, unos... Cuántos casos tenéis allí ahora mismo en colombia maría más o menos si lo sabes vamos ayer sí. había 65 confirmados y antes de ayer ¿Lo sabes? no no no sé aquí no hoy me decir. parece que estamos ya pues por pues no sé si los 12.000 o más eh. o más Pero en esta ciudad donde yo me encuentro es una de las que más contagiados tiene eh, ayer habían oficialmente siete personas. Es que esa es Entonces, otra. Una cosa es oficial, porque aquí en España dejaron eso. de hacer las pruebas a los que no eran asintomáticos. Le ha dicho a la Organización Mundial de la Salud que de eso nada. Y dentro de pasado mañana va a volver a hacerle la prueba a, a todo el que presente algún tipo de síntoma. Y se va a disparar. Sí. Porque claro, eso. Eh, tú lo has dicho muy bien. A ver cuántos de verdad y cuántos. Bueno. Sí, oficialmente. Oficialmente. Pero. Pero, por ejemplo, en las farmacias ya no conseguimos tapabocas, no conseguimos gel, sea, ni siquiera alcohol, porque la gente ha acaparado, no sé si es que hay desabastecimiento real o si es que han acaparado para subir el precio, pero no se consiguen tapabocas. Aquí, es más, Mar Mariam, aquí se volvieron locos el primer día, fueron a los supermercados, arrasaron yo como acababa de comprar el día anterior no fui y ahora he ido una semana después y él estaba igual estaba bien abastecido de hecho he hecho un, un vivo en instagram lo podéis ver todavía que duran 24 horas desde el propio supermercado para que lo vierais estaba totalmente restablecido vale pero ef efectivamente los dos primeros días fueron todos los españoles a los supermercados y los dejaron vacíos pero era un poco psicológico harán repuesto sí, es, es... Pero todas las cajeras iban con tapabocas, nos decían por megafonía que estuviéramos mínimo a metro y medio de otro cliente, y los clientes, salvo uno y yo, iban sin tapabocas, iban sin nada. Y yo, y es pues que el... claro, te sientes raro comprando, dices, joder, y luego traes la compra y dices, esto tendrá el bicho por aquí, la he dejado ahí toda la noche la colocaré en la nevera mañana porque como no dura eterno si tiene las bolsas tiene el virus pues supongo que en esta noche ya, ya ya ya se irá que y desde luego impresiona porque cuando vas por la calle está todo vacío todo vacío pero insisto es que esto esto hay que hacerlo antes si esto lo hacen por pues lo digo por vuestros países sobre todo que estáis a tiempo nosotros ya se ha escapado es bueno que lo estemos haciendo ahora claro pero habría sido mucho mejor hace los 15 días antes no hace siete días es, es muy importante hacerlo cuanto antes pero de verdad no, no a trocitos pero bueno yo no soy médico eso ya que lo decidan los políticos o, o quien tenga que ser mira bueno en los que estáis viendo el vídeo por favor en youtube darle un like si os gusta vale por fin y los que estáis aquí ahora en zoom el que quiera participar que levante una mano una manita virtual y así después de ella pues eh, le invito vale? Si cualquier cosa que quieras preguntar o añadir, Mariam, todo tuyo. Sí, lo otro es que el gobierno eh, cerró fronteras terrestres, pero eh, no ha cerrado la, el aeropuerto, o sea, sigue entrando y saliendo vuelos. Eh, hay ciudades como la ciudad de Manizales, que cerró ya, ya prácticamente está en cuarentena, no dejan ni entrar ni salir gente. Y así, o sea, estamos como a medias preparándonos porque la verdad era que ya el gobierno hubiera tomado medidas más drásticas y más efectivas teniendo ya la experiencia que se presentó en china en italia en españa Exacto. y en algún otro país pero que bueno les da un poco de cosa tomar las medidas las, la, les da cosa digamos tomarlas pero es que aquí juega mucho el tiempo si tú lo paras mmm, al principio para la contaminación al principio, pues estás haciendo. Creo que Corea son los que mejor lo han hecho. He leyendo. Corea, Corea lo ha hecho de maravilla. Caso que aparecía, iban a por el afectado, iban a ver con quién se había relacionado, cogían a los que se habían relacionado, lo cortaron, vamos, de raíz. Y de hecho, si os veis los casos que tiene Corea, comparado con los que tenemos, y España va a coger a Italia, ¿eh? porque Italia empezó antes, pero es que llevamos una curva en España. Que va, a que va a coger a Italia ya lo veréis en nada en nada vamos a adelantar a Italia y es por lo de aquella manifestación porque imagínate que ahora en Colombia con estas medio medidas ahora os vais todos a una manifestación pues no nos han citado, no, no parece que no pasa nada porque hasta dentro de cinco días no van a salir los síntomas pero imagínate María pues cualquier cosa que quieras decir, aprovecha que estás ahora tú en línea y el siguiente que quiera participar que levante una manita virtual que tiene por ahí, que le invito. Pues agradecerte Luis mucho por tus videos, por la información que recibimos a través de Instagram, de perdón, de Telegram. Yo mantengo leyendo los chats, pues no participo mucho. Tengo viaje programado para España el 8 de mayo, pero creo que lo voy a Sí aplazar sí, por ahí un mes más, yo lo atrasaría... dependiendo de cómo se vayan presentando es que, las María, cosas. Es, allá en es que esa es otra, nos están diciendo aquí que ahora nos han puesto en estado de alarma para que no podamos salir nada más que a lo que os he dicho, y nos han dicho a todos que 15 días, eso no va a ser 15 días, vamos, ni de loco. Lo que pasa, que claro, no nos dicen, vais a estar dos meses encerrados, eso no nos lo dicen porque claro, la gente se volvería loca. Nos dicen 15 días que se podrán prorrogar. Y seguro, tomarme la palabra, fecha del vídeo, que otros 15 días, un mes, no nos lo va a quitar nadie. Y seguramente sean dos. Porque es que esto no se corta así. Una vez que ya se está... Ya lo prorrogaron hasta, hasta después de Semana Santa. Sí, ya por ¿Por allá alguien opinó que habían programado prorrogado hasta después de Semana Santa. ¿Han prorrogado ya? Sí, Luis, ya lo prorrogaron, hoy salió. Vale. ¿Dónde Entonces, están? ¿Listo eso? Hasta después de semana santa o sea hasta el 13 hasta el 13 de abril 13 de abril pues fíjate pues lo que os estoy diciendo no lo sabía Pues fíjate Entonces eso 13, sería o sea, Luis, no sé quién más. Un mes y espérate que no den otra prórroga de otro mes ya lo veréis porque yo me estoy fijando lo que hicieron en china y, va, y en italia luego y, y china empezó en enero y no han quitado las cuarentenas las están empezando a quitar ahora o sea pasaron enero febrero y medio marzo por lo menos medio marzo. medio o sea en china han estado dos meses y medio y aún así bueno ahora ya lo tienen controlado por lo visto ahora se están contaminando por los que vienen de fuera de china otra vez le vuelven a llevar pero vamos han estado dos meses y medio o sea que dos meses y medio no nos lo quita nadie cortándolo de raíz si pones una manifestación al principio ahí ya no lo sé que eso lo vamos a ver aquí en españa a ver cómo acaba la cosa por, por, por pues ya está, está claro. Lo que pasa es que nos van dando la información poquito a poco, nos van así, poquito a poco. Y luego está el tema: si queréis, hablamos del tema de la gravedad de esto. Bueno, la gravedad económica creo que está clarísima. Y luego el otro tema a tratar sería la gravedad a nivel pues de salud, porque al 80% de las personas que les da es como una gripecilla y ya está. Cierto es que a un 20% ya es más serio. Y dentro de ese 20%, por lo que he leído, hay un 5% muy serio. Que ya como se te agarra el pulmón bien, te met, tienen que meter en una unidad de cuidados intensivos, porque es que si no te vas para el otro barrio. Y el, y el peligro que tienen, porque aquí nos vamos a contagiar todos, eh ir metiendo esto en la cabeza, todo el planeta. La cuestión, lo que están haciendo con estas cuarentenas es que ese contagio vaya, vaya lentamente para que no nos enfermemos todos de golpe y ese 5% que va a necesitar hospitalización, porque si no le va a ir muy mal, no colapse las camas disponibles, porque si la población se va contaminando poquito a poco, pues van pu pu pudiendo atender a las personas según se van poniendo enfermas. Si nos contaminamos todos de golpe, nos ponemos todos de golpe enfermos pues no va, no va a poder ser. Y es un poco eso, pero vamos, yo por lo que he leído, esto vamos, ahora, que, que, que al final... Mmm, no, va, no vamos a inmunizar, eso está claro, como cualquier gripe, pero al final. Y los que les pille por el camino, el 5%, malo, ¿vale? El siguiente que quiera intervenir, o, o Marian, si quieres añadir algo más con lo que hemos hablado. No, el... muchas gracias. Muchas vale. gracias por la oportunidad y bueno, muchas gracias por toda tu ayuda, Luis, y por todas las personas que intervienen en los chats, en Telegram, por la información que brindan, por la ayuda a los inmigrantes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, María, por tu intervención. Estamos aquí Estamos. Todos, los, todos los días, ¿vale? Pues venga, Patricia, te invito a que estás te está levantando la mano. Los que no tenéis los que no tenéis el vídeo activado, podéis. Hay una manita virtual por ahí que también la podéis utilizar para decir sí. que queréis intervenir, ¿eh? Hola, Luis. Hola, Patricia. Hola, Luis. Buenas noches. Estoy muy contenta de poder conversar contigo. Te sigo desde Perú. Eh, pero estoy acá en Madrid, estoy prácticamente en. Estoy en. Ay, Dios mío, ¿En dónde hecho? estás? ¿En qué pa... Bueno, ¿cuánto tiempo llevas en Madrid, Patricia? Más o menos. Ay, Luis, yo vine el 29 de abril, Luis. El día 29 de febrero, Luis. Ah, 29 de febrero, febrero, o sea, llevas un mes casi, no llega, ¿no? Un mesecillo, ¿no? Patricia? Oye, ¿y cómo lo estás viviendo en Madrid, Patricia? Luis, mira, yo vine y pedí protección internacional. Cuéntanos soy... cuéntanos tu caso, porfa. Yo salí todo preparada de Perú eh, con mi dinero, vine con mi hija y mi tía. Eh, vine, llegué al aeropuerto de Barajas con la T4 y yo presenté pues, mi pasaporte, saludé respetuosamente, pero... Ni siquiera me contestaron, saludo, ni me hicieron pase. Bienvenida, bienvenida a España. Sí. Te dirían bienvenida oh. a España, ¿no? Exacto. <risa> Luis, pero cuando salí del aeropuerto me recién pude a abrazar a mi tía y dije, ¡ay, ah, llegamos. Y, pero venías venía preparada como hay que venir, porque llegas a no venir preparada y ahí, no, ahí te dicen, a ver señorita, enséñeme, enséñeme, ¿no? Vine preparada, tira, sí, sí, es cierto. Oye, antes de que se corte la comunicación, que te ve un poco, que, que está, pero vamos, se te oye bien y se te ve, te distinguimos bien, pero que cuéntanos cómo estás viviendo la cuarentena tú en Madrid, que estás en Madrid Capital o en algún pueblo de Madrid. Estoy en, bueno, Arganda del Rey. Ah, sí, muy bonito. ¿Y, y, y sales algo? ¿No sales? ¿Cómo, cómo lo estás viviendo? ¿Patrícia? No, no porque estamos en cuarentena y como te digo yo vine pidiendo protección internacional y entonces las las muchachas del, del servicio social este nos trajeron acá al al complejo de la cigüeña y estamos en búfalos estamos siendo muy bien atendidas vienen a desinfectar el cuarto nos cambia de toallas, nos cambia de sábanas estamos bien por el momento pues, oye, ¿cómo? pues eso está bien. ¿Algún prisliner que está apurado, que no sabe dónde ir, ahí podría tener cobijo o no, o no podría ser? ¿Tú que estás allí, lo sabes? Claro, o sea, todos, todos, todos los, los prisliners que, que quieren venir a pedir protección internacional, pues el Estado de acá de España les da todo el acogeo y le da la protección que debe ser porque en nuestros países no nos dan esa oportunidad. Por eso es que salimos. Vale. a pedir la okay. Eh, okay, ¿Quieres añadir algo más? ¿Alguna cosa que tú quieras decir, sí. aprovechando? Sí, simplemente quiero decir que hay que tener paciencia porque esto es una epidemia mundial y que todos hay que tener precaución y pedir a Dios y dar gracias a Dios porque cada vez que cerramos el ojo y de, amanecemos un nuevo amanecer, decimos gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos da. Y, y mantener distancia, lavarse bien las manos, protegerse de mucho, no salir. No salir. Realmente, ¿no? exacto, realmente esto nosotros mismos debemos de combatirlo, nosotros mismos debemos de cuidarnos, nosotros mismos debemos de protegernos, porque es nuestra salud. Y así. si nosotros nos enfermamos, enfermamos a cuatro, y ese 4 a 8, y ese 8 a 5. Así, así, así es. Así es. Muy fuerte. Luis, Oye, y ves? tú, una pregunta que te hago, Patricia, ya que estás ahí. ¿Tú piensas que esto ha venido de, yo qué sé, lo que de, de, del bicho ese? ¿O piensas que esto alguien soltó el virus? O sea, que, que lo ha creado un humano. Ya, yo pienso que lo faltaron el virus. Yo también, fíjate, yo fíjate que, que, yo, lo... que coincides conmigo y es la primera vez que lo digo. Aquí sí, es, es, es, es, es, <ríe> es muy raro, aquí es muy raro. Hay algo que no cuadra, ¿verdad? ¿verdad? Pues, es, exacto, pues exacto, Patricia, que muchísimas gracias por haber intervenido, cielo. Muchas gracias. Neudo, cuídate, Leudo, saludos. Un saludo, Patricia, un saludo. Pues venga, Prilines, ¿quién quiere? Gracias. ¿Quién quiere ser el siguiente en participar? Que mueva la mano o que levante la manita virtual. Ahí, venga, clau Acabo de verte. Que has puesto la mano virtual. Claudia, pues ya ahí ya estás, ya puedes hablar. Diles a todos los Prilines dónde estás. Y cómo Hola, se está mi... viviendo allí donde estés tú. Estoy en Colombia. Luis, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchamos todos. Claudia, estás, estás en vivo en YouTube, en Periscope, en Twitter y aquí en Zoom. Aprovecho mientras te preparas, aprovecho a todos los Prelines, Los que estáis en YouTube, tanto ahora en el vivo como lo que los veis luego, os saludo por supuesto a todos. Darle un like, por favor, si os está gustando, es muy importante. Y todo lo que ponéis en el chat, ahora lo voy a leer, ¿vale? Y los que lo veis luego, poner en los comentarios vuestra opinión de lo que queráis, que también la leemos, ¿vale? Y, y para estar en los próximos vivos, insisto, si solo queréis verlo, pues en YouTube, con, con campanita. Y si queréis estar aquí, poneros la aplicación Zoom, que es gratis, debajo del vídeo he dejado el enlace. Pues Claudia, yo te conozco porque ella es de las primeras que, es, es, que vamos, que empe cuando empezamos el canal, pero preséntate a todos los Prislines. Que ayer, ayer nos dijiste en Instagram que estabas malita. Sí. Y hoy te he visto que cuando estaba haciendo yo la compra en el supermercado, en el vivo en el supermercado, estabas tú ahí. Que lo he visto. Si yo todo lo que ponéis en el chat luego lo veo. Uy, usted es muy charro. Cuéntanos cómo van las cosas allí. Venga, Claudia. Bueno, eh, yo vivo pues en Colombia, en Medellín. Eh, las cosas están cada día, pues no, están haciendo lo que más se pueda, porque igual no podemos comparar, digamos así, a Colombia con España o con Corea o con China, no. Recuerda que son países pues muy desarrollados, entonces no se puede como tomar las medidas que ahora las están tomando en España y que a su vez la tomaron en China, ¿cierto? Entonces lo que hace el gobierno es ir tomando las medidas poco a poco, como se debe hacer en un país de pronto poco desarrollado. Eh, hasta las horas de la mañana llevamos 95 casos. ¿95 casos en toda Colombia o en, o en tu ciudad, en toda Claudia? Col en no, toda en toda Colombia. Donde yo vivo, que es un municipio, un pueblo, no hay todavía reportados. ¿Tú te has aislado ya, Claudia? ¿Voluntariamente estás aislada? O vas dándole, no o vas dándole besos a la gente por la calle. Sí, normal. ¿Eh? Lo digo, hago la pregunta exagerando un poco, ¿eh? pero. No, normal, o sea, lo que pasa. O sea, es que le vas tampoco, dando la cuando... mano a la gente y vas saludando tan tranquilo. No, o sea, en, en esa parte sí em... nos hemos educado un poquito. Ahí ya Entonces, sí. ¿no? Entonces. Eh... Ah, también les quiero decir que la, per, la primera persona que, que, digamos, fue reportada como con el virus ya se curó. Es una chica de 19 años. A ella la habían aislado y ya pues está bien, le volvieron a hacer las pruebas. Me alegro, me pero fíjate que primero aquí nos decían que a los, a los jóvenes no les daba. Ahora ya nos están diciendo que sí. sí y ahora tú incluso estás confirmando el primer, una chica de 19 años. Incluso el primer caso que hubo acá en Colombia fue una chica que estaba estudiando en Milán, Italia. Regresó a Colombia porque el curso se le terminó no, y... Cuando regresó a Colombia a los tres días eh, tuvo los síntomas. Entonces se hizo la prueba y efectivamente fue la primera que, que reportaron con el pues con el virus. Pero tú tapabocas, Luego, la, claro, no, tapabocas no llevas Claudia cuando sales a la calle. No, Luis era lo que yo te decía en Instagram. Lo que pasa es que el tapabocas se debe utilizar en las personas que de pronto o tienen gripa o tienen algún tipo de síntomas como pues de la del virus cierto Porque... cierto pero por precaución yo me lo he puesto yo no mira yo no tenía me iba a hacer uno que en internet ahí te puedes hacer uno eh total que al final he encontrado sí. uno que tenía yo viejo de, de cuando era de pintar y esas cosas pero yo lo llevaba por precaución no lo veo mal llevarlo no claudia que claudia en el vivo de instagram hemos he hecho un vivo de cómo he hecho la compra hoy aquí en madrid en un supermercado. Iba en directo mostrándolo. Y Claudia decía, no, no, no te lo pongas y yo, porque no me lo voy a poner. Yo veo a los chinos, que los chinos todos lo llevan, pero todos. Claudia, y yo aprendo de los chinos. Pues sí. Y... <risa> no, eso ya es decisión de cada quien. Acá no se ve mucho el tapabocas. De pronto en sitios donde hay 10 personas las 15 personas si sí, uno si sí ve personas de pronto con tapabocas pero los que van por la calle o así no de pronto los adultos mayores sí los están protegiendo con los tapabocas e incluso salió un, un decreto algo así que a partir del viernes los adultos mayores de 70 años deben de permanecer en sus casas no pueden salir hasta el 31 de mayo eso es lo mejor yo a mi madre a mi madre que es mayor priliner la tengo vamos le ha dicho que no salga de su casa y así está la llevamos uh -huh. la comida entre los hijos porque vive sola porque uh -huh. es que a ver al 80 que nos dé esto si nos llega a dar no va a ser nada ayer vimos a diego no sé si está por aquí que él está tan feliz tuvo un resfriado y tan feliz es el 80 pero hay un 20 que ya eso y dentro de ese 20 hay un 5 que es muy complicado el tema y claro ese 5 suelen ser personas mayores vale aunque también mira claudia nos ha dicho que una chica de 19 años le ha le ha dado oye claudia tú piensas que este vi, este virus viene por la naturaleza lo ha creado alguien o no lo o no o no se te ocurre ni una cosa ni la otra tu opinión solo eh, Lo que pasa Luis, es que es complejo eh, lo que pasa es que no sé si ustedes ven a los simpson eh, hay un capítulo de los cinco que habla de, de coronavirus algo he hablado entonces, yo no lo he visto yo no lo he visto pero sí, ahora que lo mencionas algo he visto que hubo un capítulo que hablaba de algo de esto no yo no lo he visto pero, sí, pero he leído, y era pues ¿no? generado ¿no? por los humanos entonces es curioso pero no sé démosle de pronto la duda no sé yo creo que sí es no es no es por humanos o sea eso sí es algo que de pronto y nos tenemos que acostumbrar a muchas cosas más que van a venir de pronto por por muchas pues causas el cambio climático eh, no sé incluso por nosotros mismos entonces oye Claudia pero te veo bien a ti hoy que ayer decías que estabas malita no y sí, ya Yo llegué pues a pensar no. que lo tenías tú también pero no no ha sido el caso no ah no no era no era no era, era otra cosa era otra cosa vale <risa> vale pues nada, si quieres, si quieres añadir algo más que tampoco, mira, prefiero haceros la este esta reunión mundial todos los días y que sean más cortitas que no que dure hora y media, ¿vale? Entonces, si quieres añadir bueno, algo no, más, dale. añádelo. Si no damos paso no. a otro pre-liner que quiera y si no, pues ya la finalizamos hasta mañana tranquilamente. O si no, queréis preguntar no, algo, de, ahora de pronto a otra persona para poder conocer otros casos. Vale. Venga, pues vamos allá. Venga, Prilines, bueno, el que quiera participar, que levante la mano bien, si tiene el vídeo que le vea o la virtual. Venga, Alex Toro, ¿no? que Alex Toro. A ver, Alex, a ver si te encuentro, amigo. ¿Me escuchan? Sí, bueno, te escuchamos, te a... Alex. Ve, Puedes ir hablando, ahora ya te pongo. ¿Tienes vídeo tu puesto o no? Para buscarte o no. Sí, sí. Sí, ya lo puse ya. Vale, pues ves hablando, ahora con cuanto te encuentres te pongo yo en pantalla, pero ya te oímos perfectamente, Alex. Hola, buenas tardes, yo soy venezolano y estoy acá desde Perú. Este, acá en Perú ya llevamos tres días de cuarentena ya, y ha aumentado. Ayer estaba en 117 y ahorita está en 145. La gente acá no hace caso, la policía anda en la calle suelta, buscando a las personas que están en la calle... Dejan a sus niños en la calle. De verdad, acá la gente no toma conciencia. Esto es algo serio que a veces lo vemos como juego, pero de verdad tenemos que tomar conciencia, porque si sí es algo que está a nivel mundial y deberíamos llevarlo con, con constancia y educación, ¿Me, ¿me explico? Tenemos que estar todos de verdad serios en esta cosa. Y solamente de esos 145 casos que hay acá en el Perú, solamente uno se ha recuperado nada más, que es un joven de 19 años también. Qué casualidad que también en Colombia la, la amiga haya dicho que hay una chica de 19 años, acá dicen que es de 19 años un chico que se ha recuperado, nada más uno, nada más. Y pues... ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te estamos escuchando todos. Es que estamos todos silenciados por oírte bien. Solo habréis oído aquí, sí, que ha ladrado aquí un poco. No sé si se ha oído, Amor. pero a ti te oímos perfectamente. Alex. Y este, acá tampoco nos ha afectado mucho porque según dicen que el virus vive más en, en invierno, en el frío. Y acá pues... Eh, Tenéis calor me... allí en Perú. Hace estamos calor. en... Estamos en, en verano. Ah, pues aquí es, mira, Alex, ahora sigues, pero aquí, precisamente en Europa, estamos todos deseando que llegue el verano para ver si en verano se va o no se va. Porque no lo tienen ahora claro sí. los médicos, ¿eh? Tú nos estás dando una información nueva, no te lo juro. Están deseando que llegue aquí el calor para ver si remite, por lo menos en verano, que cuando remiten luego vuelven en invierno, pero por lo menos dar una tregua. Y tú nos dices que en Perú claro. ahora hace calor y está allí campando. Claro, estamos en, acá estamos en verano y hace demasiado calor. Supuestamente el virus no sobrevive a más de 26 grados, a más de 30 grados también no. Pero sí, en, supuestamente, este, me he enterado que ya en España aumentaron a 2.500 los casos. ¿no? Sí, sí, está disparándose. Ya lo he dicho. Si veis el vídeo de ayer y el de antes de ayer, yo no veo el futuro. Pero, pero más o menos, por lo que leo, veo los chinos, yo lo dije. Por desgracia, pero vamos. A ver, claro. que no es un virus que nos esté arrasando a la humanidad, insisto, al 5% tiene que estar preocupado, el 5% de las personas... Y coincido, tienen... también coincido con lo que dice la amiga de, de eso del supuestamente profecías de la serie de los Simpsons, porque varias se han cumplido. a veces Hay unos que creen, otros que no creen, por lo menos en, en, mi, en mi pensar yo ¿Tú, creo... ¿tú un poco, que este virus viene del animal ese, que no me acuerdo ahora el nombre que tiene, o que, no, ah, o que los humanos lo hemos creado, algún humano malintencionado, esas manos oscuras. Es que también he visto co cosas por ahí que, que hay como manos oscuras. yo Fijaros que a mí me preocupa más de este vídeo el tema económico, y vosotros lo estáis sufriendo ahora mucho, bueno, y lo vamos a sufrir todos. ¿eh? El tema claro. económico. No, pues. yo, yo de verdad, mi manera de pensar, yo digo que este virus ha sido creado. No sé si en China o en Estados Unidos, pero yo sí. O sea, yo y sí hay una mano que... humana, piensas, ¿no? Sin saber, por supuesto, no sabemos quién. Tú piensas que sí, ¿no? Porque según este coronavirus existía, pero ahorita está mutado. ¿no? Claro, y a mí, ¿no? que, a mí lo que me mosquea es que se transmite tan fácilmente. Entonces ahí ya sospecho un poco más, porque es como que una mano humana le ha, le ha tocado algunas cositas. Para que se transmita muy rápido. Hola. No sé si, si es para, para conveniencia de ellos, de disminuir la población, más que todos los ancianos, para, porque como los ancianos cobran pensiones y toda la cosa. Entonces, también pienso que lo, lo, lo crearon para disminuir ese tipo de población anciana, para que a favor de ellos, de que todo el dinero ya le quede a ellos también. ¿Me entienden? Puede ser, sí, sí. Yo no... A ver, yo, yo, yo, ¿sabes lo que yo pienso? Para tener excusa para hacer una crisis económica mundial y resetear el, el sistema que está infladísimo. O sea, vamos, yo no tengo ninguna prueba, ¿eh? Yo le doy un poco a, a la afición. También puede ser que haya sido un animal la película que está que nos cuentan, pero no sé. No sé. Yo lo dejo a debate, la mesa está abierta. Vamos, para eso estamos aquí hablando. No creo que eso es mentira del animal, porque. Tú sabes y todos sabemos en el planeta que los chinos están acostumbrados a comer cualquier tipo de animales. Dice aquí ansiado que, que los Simpsons, dice Alex, dice en el chat de YouTube, dice, los Simpsons no creen en Dios y lo pasan negando. Pone ah, claro, no un comentario, sí, no sé yo. Es que como yo no he visto lo de los Simpsons, no sé, no sé lo que habláis. Pero... <risa> Pero, este, como te digo, no creo que haya sido del de, de murciélago. Los chinos están acostumbrados a comer animales y no creo que ahorita en el 2019 apenas se le haya ocurrido comer el en murciélago. Entonces eso es lo que yo no, no concuerdo ahí. Vale. Pues Ale, si quieres añadir algo más y si no, pues dejo... Dejo ya el paso a otro Prisliner que quiere intervenir. Os recuerdo, si os, si os está gustando, poner un like, porfi. El que quiera participar en los próximos, debajo he dejado la aplicación de Zoom, que es gratis. Y si lo veis luego, pues lo mismo. Un like si os ha gustado, porfi. Y decíselo a todo el que creéis que podemos ayudar. Dime, Alex. Ya no. Eh, algo que me, que me informe, algo que yo sepa, ya mañana vale. no va a haber otro Perfecto, yo quiero estar intentar estar todos los días a la misma hora, a las 21 horas de Madrid, ¿vale? Por lo menos mientras dure esta situación, porque yo creo que ahora cuanto más, más unidos estemos, mejor. ¿Vale? Gracias, pues. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, amigo. Pues venga, Prilín pues, el siguiente que quiera participar. Que me lo diga. A ver. Hola. Luis. Que me levante la mano. Prilín es el siguiente que quiera, que quiera participar. A ver. Jorge Valencia. Vale. ¿Estás por ahí, Jorge? Vale, ¿tú tienes vídeo o no? Tengo vídeo, claro Tiene vídeo, a ver si te veo Pero bueno, ves En el castillo A ver dónde está Jorge Aquí tengo la mano levantada virtual y la. Vale, sí, ya te veo Jorge Ya te he visto, te pongo Ok Espera Ahí estás, ahí estás. Ahora, ¿Cómo van las cosas, amigo? Bueno, ves, a... espera, que te pongo... ¿Qué va? Tú estás en Madrid, ¿verdad, Jorge? Sí, estoy en Madrid. Cuéntanos un poquito cómo va la cosa. Cómo lo estás viviendo ahí en Madrid, porque veo que estás en el trabajo, ¿verdad, amigo? Es correcto, sí. trabajo. No, Luis, pues a ver... no te ves, ahora lo arreglo la pantalla, pero oírte te oímos, Jorge. Ah, vale. Es Espero que tengo un te tema te explico, técnico como eh, ese en vivo, eh, pero yo lo voy arreglando mientras tú vas hablando, ¿vale? Es explico día por otro día ¿Qué ¿Qué no puede puede escuchar. Bueno, Vino, Jorge Entonces, quería decirte lo siguiente Pues, cada vez más poca gente en el metro Hay más o ¿no? ¿no? ¿no? de la policía ¿no? Y, ¿no? Y, bueno Normalmente las personas han que tener un justificante. Tienen que tener un justificante. Me... No, Debes de ser tú, Jorge, porque tengo a, los tengo a todos silenciados. ¿eh? Vale, vale. Vamos a ver Tiene, Mira, ponte los, los audífonos, los cascos y doy paso a otro primer nivel, ¿vale? Que es que si no es súper incómodo. Vale. Ya. Entonces, si te lo venga, te esperamos y si no doy paso a otro y luego te vuelvo a invitar, lo que quieras. No, ya, ya tengo ahí los cascos. Venga, vale. Sí, sí, sí, sí. Oh. A ver, Jorge, venga. Ahí, ahí quedo ya. Ahora ya mucho mejor. Siempre, si podéis con los audífonos, Prilines. Si podéis con los audífonos, mucho mejor, ¿vale? No los cascos, no, no, no, como decimos bien, claro. aquí. Jorge, tú estás en madrid ¿no? Estás trabajando. ¿Cómo ves ahí las cosas? Jorge, se te ha congelado la imagen, amigo, ahora. Cachilamar. Venga, mientras Jorge recupera... Eddie, estás ahí. Eddie, te toca, amigo. Puedes participar. Levanto la mano. ¿Quieres participar? Sí. Pues venga, participa. Tú no tienes audio, ¿no? no o sea, vídeo, no pasa nada. Participa igualmente. Ah, claro, ya voy, ya voy. Pero puedes ir hablando ya, ¿vale? Que como estamos en vivo... tú dónde ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Edi. ¿Dónde estás? Wow, Sí, me oyen. Sí, eh, bueno, les hablo desde Panamá. Cuéntanos, en Panamá cómo están las cosas, Eddie. Bueno, la verdad es que eh, bueno, acá ya, eh, ya van más de 70 contagiados, hasta o sea, 70 víctimas con el virus. Eh, el país está en, completamente en, bueno, está en cuarentena, no, las personas ahora mismo no podemos no podemos entrar ni nadie puede salir. Eh, nadie puede entrar ni salir. ¿Y, eh, pero de casa o del país? Del país. Y de casa. Eh, podeis, esta... ¿de, ¿De casa podéis salir a la calle? Sí, se está... Eh, hay una campaña para que las personas no salgan, ¿no? pero... O sea, para que nos mantengamos todos ahí. No, como aquí en España, porque aquí en España es obligatorio. Vamos, cuando uno está en un fíjate, hasta de, hasta de 600 euros. Si te pillan por la sí. calle, si no tienes... Pero es que... Bueno, eso, eso es lo que estamos esperando, ¿no? Que, que se imponga eso, pero... bueno Yo te aconsejo que, que tú lo hagas por tu salud. Yo estoy en casa. <risa> estoy en casa. La, estás no... en casa, ¿no, Edith? ¿Qué nos 100%. quiere decir? Recordamos a todos, a todos que Eddie está en Panamá. Exacto. Dinos lo que nos quieras comentar, Eddie, amigo bueno eh, wow, es que bueno es muy muy lamentable esto que bueno que estamos viviendo y realmente lo ideal es que es que nos mantenamos en casa que son lo que es el consejo no la verdad es que sí. wow, es una eh, ha sido una esto es algo único en la historia nunca había pasado nunca había pasado algo esto mal. yo pienso que lo estudiarán en los libros de historia fíjate sí, tanto es, por el, eh, ojo, ojo tanto por el tema sanitario como por el tema económico que nos viene detrás Exacto, por eso wow, tenemos te... que hablar también en futuras reuniones del tema económico, que es lo que viene detrás. Vale, Ahora estamos en los sanitarios pero yo creo que esto, Eddie, lo van a estudiar nuestros descendientes, fíjate. Y ya bueno, se, se siente que, bueno, en algún momento ya va, va a venir una crisis, o sea, lógicamente va a venir sí, la, sí, una sí. crisis económica sí, porque sí. no va a haber esa desabastecimiento, temas de producción y demás. Así es. Y bueno, tenemos que estar preparados también para eso. Acá lo que, lo que las personas están haciendo es, o sea, eso mismo ya se ven en los, los supermercados, hay eh, desabastecimiento de ciertos productos. Eh, lo, primeramente lo, los productos de salud, el papel higiénico y ahora, bueno, lo, lo que son productos ya alimenticios, de, acá ya hay como una especie de, se puede sentir pues, que hay una, empieza a sentirse como una especie de desabastecimiento. Fíjate. No es fluido. Pero luego lo reponerán porque aquí los primeros días fue lo mismo, se desabasteció todo, sí. pero por lo, pero la cadena de suministro por lo menos está funcionando a día de hoy. Ya, bueno. ¿Allí en Paraná tú crees que va a funcionar, que repondrán luego los supermercados o, o no, Eddie? Espero yo que sí, si es que la verdad es que la, la velocidad con la que las personas compran es, es alta. Sí, aquí se han vuelto locos, aquí llevaban, vamos. Eh, bueno, el otro día hablaba con una persona que se había gastado 200 euros, se había quedado sin nada de dinero. Todo lo que tenía se lo había gastado en el supermercado, todo lo que podía comprar lo compró. Cielo. Sí, yo que no he ese, hecho ese eso es el... yo he hecho el... mi compra semanal como la hago siempre pequeñita porque no voy a estar aquí si están comprando así están haciendo compras locas literalmente compras locas están se haciendo la se llevan el papel se lleva mucho papel higiénico eso y tú sabes por qué se llevan el papel higiénico porque yo todavía no lo he entendido lo del papel higiénico porque como, si fueran latas de comida pues la lata te dura tres años pues a lo mejor para alimentarte no ahí si sí pasa algo pero el papel higiénico, ¿tú sabes el motivo? ¿Se te ocurre? Porque yo no, no lo Exactamente. encuentro. Exactamente. ¿eh? Es la gran interrogante que tenemos nosotros, no sé. Sí, sí, porque no además sé. en todos los países se está pasando. Se llevan todos. Lo mismo. Oye, yo eso de limpiarse el culo, pues sí, hay que hacerlo <risa> joder, pero tampoco, yo qué sé, uno se puede duchar también. No sé, no Ay, sé. <risa> bueno, Prilines, Eddie, ¿eh? si quieres añadir algo más. Y si no, vamos a finalizar por hoy, ¿vale? Para que no sea que ya llevamos casi 40 minutos, ¿vale? Wow, y cierto. mañana volvemos a la misma hora a las 21 de madrid si quieres añadir algo más amigo antes de terminar bueno sí eh, bueno no, eh, yo estaba casualmente yo estaba planeando eh, bueno tenía tenía programado viajar el, el, el, el próximo mes hacia europa no pero bueno esto fue esto vino como a, a, como a muchos a bueno eh, troncarnos el, la, la planificación que teníamos Claro, ha cambiado, que... ha cambiado los planes. Vamos, nos ha cambiado los planes a todo el planeta, creo yo. Sí, exacto. No, a los que queríais venir, pero a, a todo el planeta. ¿eh? A los que estábamos aquí, uh -huh. bueno, yo aquí estoy encerrado, aquí tan feliz y, que me ven, y, y encerrado yo, y luego cuatro días encerrado y ya voy mentalizado que esto va para meses. Wow. ¿eh? Bueno, pues hay, hay personas que lo están tomando muy fuerte y ya apenas vamos por el cuarto día y ya están, como que no aguanta. ¿Sabes quién lo está llevando muy mal? Eh, he visto aquí he leído en los periódicos los runners, los que corren. Los que corren. La gente que está acostumbrada wow. a correr todos los días, que está muy bien, es un buen hábito, sí. no pueden correr, no les dejamos, no les dejan correr. Entonces lo están llevando mal, porque es un poco te, crea, te crea una sana adicción. Porque es una sana adicción, correcto todos los días Pero claro, no puedes correr El tema es el día que no puedas hacerlo ¿Qué Es lo que está pasando aquí O sea, cómo decirle a tu, a, tu, a tu mente A tu cuerpo que ya no puedes Claro, y con lo que ha debido de costar Hablo Coger ese como... hábito, que es un buen hábito Insisto, es un buen sí. hábito, saludo a todos los runners Pero es que multa de 100 De 500 euros, eh Wow. Te lo juro, eh. Solo puedes salir para el médico, para la farmacia, para pasear al perro, para comprar comida y para ir a trabajar si es si tu trabajo lo permite. Que no se puede teletrabajar. Que hay algunos trabajos, pues como el de José me parece que estaba ahora, que, que hay que estar físicamente. Buenas, pues si os parece bueno, bien Prilines, nos despedimos por sí. hoy y mañana a las 9 de Madrid, que es la misma hora que hoy. Vamos, yo intento estar todos los días, ¿vale? ¿Os parece? Uh -huh. Venga, gracias. pues muchas gracias a todos, Prilines, venga, nos vemos en el próximo vídeo, mañana y en vivo, ¿vale? Poner un like, por fin, un like si os ha gustado, ahora me leo todo lo que habéis puesto nos vemos. en vemos. ahora me leo, adiós a todos, Prilines, hasta adiós. mañana, chao, chao, chao, chao, gracias, hasta mañana.